Escuchar a los profes para hacer una reforma, porque de sus planteamientos se puede sacar la forma. Ay, ay, ay, no querí, ay, ay, no querí escuchar. Ya con tantas correcciones como que. a las bases, estamos movilizados en vez de estar en clases. Este gobierno siempre a nosotros lo ha ido recortando, todo lo que nosotros hemos querido y nos ha ido quitando en gran parte de todo lo que nosotros hemos pedido. Es por ello que yo decidí hace un tiempo empezar esta huelga de hambre. Y yo esta huelga de hambre... Voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Yo no voy a deponer esta huelga hasta que el gobierno de una vez por todas tenga conciencia de que el proyecto de carrera docente es un proyecto muy malo, es un proyecto que no tiene sentido y que se necesita cambiarlo y hacer uno nuevo. De una vez por todas no ha oído sordo, ¿cierto? De Las peticiones de los profesores de que son desde las bases, ¿cierto? ...y que a nosotros no nos acomoda para nada este proyecto de ley... ...y que por favor nos escuche... ...y que entienda que esto no es bueno para nosotros... ...hasta cuándo? yo creo que hasta cuando... Eh, ...el gobierno se le sensibilice un poco más el corazón, ¿cierto? ...y nos pueda escuchar... ...que es lo único que nosotros queremos... ...que, que lo que nos está entregando no es bueno para nosotros. Yo voy a estar hasta las últimas consecuencias... Eh, si mi cuerpo comienza a fallar, yo tendré que, que controlarme, cierto. pero yo vuelvo acá, yo sigo eh, hasta que el gobierno de una vez por todas retire el proyecto. Eso es lo que yo, yo quiero. Yo quiero que el gobierno retire el proyecto porque yo quiero una carrera docente para mí, que me queda mucho tiempo, para mis colegas jóvenes y para el, el profesorado en general una carrera que de una vez por todas sea decente para nosotros. Lamentablemente yo no tengo muy buena opinión de la dirigencia nacional porque la dirigencia nacional no recoge la opinión del profesorado en general. Lamentablemente ellos son parte del gobierno, ¿cierto? Especialmente el presidente del gremio. Y al ser parte del gobierno tienen una, una misión de acatar lo que el Ejecutivo dice. Entonces, para mí no me representa. No, no están a favor de las de la bases no están a favor de que de una vez por todas tengamos un proyecto de carrera docente eh, de forma íntegra y no están para mí a favor de la calidad de la educación por lo tanto yo no puedo decir que ha sido bien dirigido por nosotros el colegio de Profesores. yo creo que para qué hacen mesas de diálogo si estas mesas son eh, eh, oído sordo, porque tuvimos, antes que llegara a, a la Cámara de Diputados, hubieron conversaciones, pero nunca nos tomaron en cuenta nosotros la, las sugerencias que teníamos como colegio de profesores. Y al final enviaron su propio proyecto, y es lo que está imperando hoy en día. Y además no nos han dado ningún resultado porque lo que hoy día de, le eh, estuvimos analizando de la ministra del piano es lo mismo del ministro de Seguir entonces ¿qué, qué cosa nueva nos presenta nada quizás para la comunidad puede, puede verse de una forma distinta es decir ah los profesores están en paro están descansando están no sé eh, eh, aprovechando la instancia, digamos, para, para, para pedir aumento de sueldo, porque eso es lo que se dice, y para no evaluarse. Y la verdad es que no, para nosotros es un proceso terriblemente difícil. A mis colegas eh, que están en huelga de hambre, que cuando ellos se sientan mal, se repongan. Pero a mis colegas de todo Chile, que no hay que desanimarse que tenemos que estar con la frente en alto y muy activos y tener ánimo para seguir luchando. Porque esto es, no es para hoy y mañana, esto lo va a durar más de 30 años, que no hay que olvidarse. Si nosotros vemos lo que hemos ganado hasta ahora, lo vamos a perder con esta carrera docente. Por eso nosotros no estamos de acuerdo. Yo soy una vieja combatiente y le digo que hay que seguir luchando hasta el final. Arreglines, no quitan lo ya ganado. Ay, ay, y no querí, ay, ay, no querí escuchar. Como no hay soluciones y no escuchan a las bases, estamos movilizados en vez de estar Ay, y no querí, ay, y no querí escuchar. Ya con esto me despido, saludando a los docentes. Hay que estar en huelga de hambre para que me escuche la gente. Ay, ay, ay,